Aragonesa, Riojana, 23, 24. Descansa, La Vasca. Juvenil, Andaluza, Canaria, 25 y 26. Aragonesa, Gallega, 27, 28. Extremeña, Teundí, 29 y 30. Castellano, Manchega, Asturiana, 31 y 32. Descansa, castellano-lonesas. Allí traje un plástico. Esta noche esto se queda aquí. Gracias. De honor, semifinal juvenil en División de Honor, una de ellas que va a enfrentar a la selección de Murcia, que está compuesta con sus jugadores Jonathan Aud, Casimiro Fernández y Aarón Moreno. La selección murciana con su técnico Silvia Soriano, y por parte de la otra federación que estará enfrente para luchar por esta semifinal. La Federación Balear, la selección Balear con sus jugadores Jacobo Dopico, Jesús Pérez y Pau Minguel con su técnico Francisco Carrillo. Nos ponemos ahí juntos chicos, junto al resto, a los compañeros de Murcia y para dirigir este encuentro estará, para controlar todo en este encuentro, el árbitro, la señorita Ana Belén Serrano. Semifinal del Campeonato de España de Comunidades en División de Honor Juvenil. Una de las semifinales que será Murcia y Baleares. La otra que se disputará en las pistas con, continuas será entre Cataluña y Valencia. Es la otra semifinal, pero la que van a poder disfrutar aquí la Liga Sportivir, la pista de la Liga Sportivir entre Baleares y Murcia. Suerte, chicos. Se es que lo han hecho mal, se es que lo han mezclado. Yo quiero dos de la misma? Pues como luego va, nos va a tocar eh, masculino valenciano, yo creo que lo han hecho para no hacer las dos comunidades en la pista, también. Bueno, vamos, ya tiene listo. Buenas tardes de nuevo. Son las 7 menos 20 de la tarde. Vamos a ver si da comienzo la semifinal juvenil de división de honor. Después de un breve retraso, que ha habido también un pequeño lío en, en los sorteos. Y aquí estamos, a la espera de que la mesa principal pues... toque el silbato. Muy bien. Pues comenzamos con la semifinal. Y dos manos como bien canta la mesa, como viene siendo habitual en toda la mañana, 45 minutos más dos manos. Bien. Bolo a favor de la delegación de Baleares. Juegan hacia abajo, un bolo a 6 metros y algo. Bien, y bueno, vamos a ver Cristian ¿cómo, cómo sale al punto. No, ¿Qué tal, se pasea, se mira bien el pique, por donde mira, debe de jugar la bola alta, vamos a ver, se prepara, nada, pues, bola a media altura detrás, ha pillado una piedra, se ha ido, y nada, ahora viene el turno de, Christ, de Ángel. ...la Federación Murciana. El cual también está mirando para jugar la bola... ...más atrás... ...para dejarla... ...jugarla suave, que baje la cuesta. Efectivamente. Así lo hace. Se va un poquito a la derecha... ...punto lateral... ...pero bien, ya es un punto defendible... ...y más aún cuando... Federación Balearia ha perdido una bola. Vuelve Cristian. Juega la bola también desde atrás. Cae en piedra. Y se marcha la bola. Ya, como podemos ver, dos bolas ya jugadas. Punto malo, el otro regular iba por la tercera, la juega igual, se queda en el pique y nada. Mal, mal estreno ha tenido Cristian en, en esta pista de la tele. Va su compañero Brian, juega un poquito más en la bola más adelante, también se le va tapándose el tiro, vuelven a rimar, ya, ya va la quinta bola por una de Murcia, ahora toca el bolín, puede ser que haya ganado, si no llega a tocar el bolo pues probablemente la bola se había marchado otra vez. Hablan con la técnica, de Murcia, qué hacer, y deciden arrimar. Vamos a ver Ángel, que cae mal en piedra, pero la bola baja la cuesta lentamente, y y ha ganado el punto. Va a jugar Baleares, su última bola, por cuatro de Murcia. Muy bien, le cae bien la bola. Lo ha ganado limpiamente. Bola bonita. Y bien, vamos a ver a Juan Francisco, que cómo entra en este su primer tiro. ...pero ha saltado la bola. Vámonos por el segundo... Ah, ...lo que se ha saltado le ha recortado... ...tirando un poco torcido... ...vamos... Vuelve a tirarla bien, bota cuatro dedos delante, le salta la bola. Y nada, pues un hack trick, pero. pero malo, de fallo. Mal arrimador de Murcia Ángel, que nos imaginamos que va a tirar la bola. Uf. Le ha hecho un casqué, la tiró muy bien a hierro, pero un poco pasadita. Y bueno, pues con cuatro bolas por una, aún ha punteado Baleares. Muy barata le ha salido la mano a los jugadores de Baleares, porque cuatro con una, pues, Lo más normal es que hubiesen punteado, pero bueno. ...esto era así, son las primeras manos y vamos a ver... ...si sí. sí, ahora están un poquito más finos... ...sale Cristian, juega la bola de pie... ...juega alta... ...cae bien... La deja un palmo lateral, a la derecha. Y bien, se decide Ángel arrimar. Probablemente si para abajo quizá ha acertado su jugador Juan Francisco, pensamos que es una bola de tiro que saldrían tirando, pero pues prefiere que arrimen. Y muy bien Ángel, muy bien, acaba de ganar el punto. A Brian a por la bola. Recordemos que antes, anteriormente tiró dos y las erró. Vamos a ver. Tiro muy raso, pega adelante y, y barre la bola. Vemos a Ángel que vuelve a jugar a jugar al punto. Antes lo ganó muy fácil, vamos a ver ahora cómo le cae la bola, cómo la juega. En bola alta, este viaje, pienso que ha jugado un poquito más, más adelante y la bola pues, se le ha ido casi un metro detrás. Vuelve a jugar Ángel, su tercera bola. Ahora la bola la ha jugado más, más muerta y prácticamente se le ha quedado en el pique. Bola lateral que no está en juego, no molesta. Y no perjudican nada, ni a los jugadores de Baleares. Va al tirador, Juan Francisco, vamos a ver. Levanta la bola, hace corto. ...vuelve a rimar su segunda bola... ...esta vez la le ha levantado menos, le ha dado más salida, pero la bola... ...ha caído hacia la vertiente izquierda de la pista. Va con la tercera, aunque dan cuatro bolas a los muchachos de Baleares... Dos al tiro, dos al punto. Puede ser que lo haya ganado en esta última bola. Va Brian al tiro. Vamos a ver, segundo tiro, el primero lo pegó bien. Tira muy raso, fuerte, pero la bola un poquito desviada. Vuelve a lanzar, da adelante y, y le hace un poco, como decimos, la, la mecedora, pega adelante y salta la bola. Va a tirar del arrimador Cristian. Recordemos que la. con su técnico y bueno vamos a ver, va a tirar la bola pues, tira hierro, la ha saltado por nada pero aún sigue así, bueno pues nada llevamos dos manos y parece que que está la maldición de la última bola, el que la pone ahí ahí se queda ...aunque aún le queda una bola a los... A la pareja de Baleares... ...deciden arrimar... ...arrima... ...y... ...parece que se ha marchado... ...pues nada, un puntito... ...un puntito para la Federación Murciana... le han devuelto el favor que antes hicieron... ...la dupleta murciana... ...pues ahora se le ha devuelto la... ...la dupleta de Baleares uno uno muy bien pues sale Murcia con Ángel ...vamos a ver... ...juega la bola alta... Calle en tierra, muy bien... ...bola lateral... ...muy buena... ...va Brian, al tiro... ...está animado, venga chaval, vamos a ver... ...bueno, le ha dado como decimos a la bola de oreja... ...la ha cambiado de, de lado, estaba a la derecha del bolo... La ha rozado, ahora está en la izquierda. El punto aún se ha hecho mejor. Lanza. Le hace casquilla otra vez. La pone ahora detrás del bolo. Y vamos a ver qué deciden. Probablemente... Jueguen, ...jueguen, a punto la bola. A ver Cristian, se levanta la bola, cae en la zona de tierra... Cristian se si juega la bola igual o cambia un poquito de pique. La juega igual, pero se le vuelve a ir hacia la derecha. No. Ya llevan cuatro bolas por una. Muy bien, esta bola ya ha caído mucho mejor, ya está en el juego, se ha quedado delante del bolín, su compañero Christian, Brian irá a jugar sobre ella, imaginamos, eso es lo que ha hecho. a Juan Francisco que va a tirar. Puede ser que haya ganado. No, sé, no sabemos si va a tirar a la bola de delante o a la bola de la izquierda de Baleares. Se decide por tirar a la bola de delante, pero hace un poquito corto. Vuelve a repetir el tiro. Están tirando la bola de delante, pueden tener rechace con su bola de atrás, vamos a ver. Pega la bola al lado, vuelve a agarrarla Y vuelve otra vez Juan Francisco al tiro. Que hemos dicho antes le ha dado bien ha hecho un palé se lleva su bola de atrás pero con el palé, con el palet pues ha, ha ganado el punto ha recuperado el punto tenemos ahora a ángel ¿qué va a hacer rima, ha intentado jugar un poco sobre su bola y sobre la izquierda, pero la bola ha salido, ha salido despedida, un poquito fuerte hacia la izquierda. Vuelve a jugar, levanta la bola, cae bien, pero nada, no. Bueno, pues un punto para Murcia, Otra, ya llevamos tres manos y la tónica general de estas tres primeras manos son los errores más que los aciertos, porque en todas las manos, el equipo contrario, tenía muchas bolas en mano, pero no, no las han aprovechado. Ahora bolo hacia arriba, que la pista es más, más dócil, se presta más a jugar hacia arriba. Más sencillo, si lo queremos decir así. Y vamos a ver Ángel, que... ...cómo le va en esta primera bola de la cuarta mano. Juega la bola alta cae bien se va lateral pero por lo que estamos viendo pues es un punto bueno conforme se está desarrollando el juego juega cristian también bola arriba muy bien muy bien Han ganado un punto a 10 centímetros y obliga a juan francisco pues, a, a defender el punto de su compañero Vamos a ver... Oh. Ha, ha hecho un tiro como si se lo hubiese enganchado la bola, pues su bola no ha salido ni de la pista. Ha ido desviada, casi, casi un palmo y por el lado izquierdo. Vamos a ver en esta segunda. Ahora sí, aunque ha hecho un poco corto, pero... La bola le ha salido recta, haciendo un palé. Ahora Murcia tiene dos puntos. Va a jugar Cristian de Baleares. Buena bola jugada. Parece ser que no ha llegado. Consultan con su técnico, si tira no... O juegan sobre la bola van a tirar han decidido tirar pensamos que es al palé que ha he hecho antes el tirador de murcia efectivamente tira la bola a la derecha vuelve cristian al punto Juega la bola, ha hecho un poco corto de pique porque ha caído donde hay tierra suelta y apenas le han dado 30 o 20 centímetros. Vamos a ver Brian si, si llega. También juega ahí donde hay un pequeño hoyo con tierra y... Y la bola, pues no le anda. Otra vez bola corta. Asiente con la cabeza. Esto no va, esto no funciona, no puede ser. Y el equipo murciano, Juan Francisco... O... Tiene ahí un tirito para dos. No, veremos que están hablando con su seleccionadora. A ver qué deciden hacer. Es un tiro que en principio no tiene riesgo, pero no están tirando bien. La bola cae delante, la puede rozar, le puede dar el punto. Bien, pues. Vámonos a por ella, chaval. Venga. Tira muy corto, muy blando, como si se lo hubiese enganchado otra vez. De hecho, la bola ha impactado contra la que tenía detrás. Apenas andado y le ha dejado su compañero Ángel un tiro por tres. Probablemente tenga al punto la selección Balear. que Al tocar la bola de atrás... Y bien, vamos a ver, Ángel. Que las menos las que ha tirado hasta ahora las está tirando bien a hierro. Una la saltó, la otra la peina, le hizo casqué Muy bien, muy bien, muy bien. Acaba de impactarla bien. Bola lateral tiene tres puntos y le queda una bola en la mano. Puede ser una jugadita de cuatro y uno, dos que van a. 2-1 que va ganando, pues se marcharían en el marcador por 6-1. No nos adelantemos y vamos a ver qué, qué hace Ángel. Juega a un lado, levanta la bola y... Sí. Parece ser que sí. Y ha entrado, cuatro puntos. Bueno, pues lo, lo que repetíamos antes, partida de muchos errores, Antonio, partida de muchos errores, y pero en esta ocasión Ángel, el punto de Murcia, lo ha aprovechado muy bien, ha pegado por tres y luego ha jugado lateralmente, metiendo la bola, cuatro y dos, seis. Va Ángel jugando cuesta abajo juega la bola un pique bueno pero quizás no, quizás no seguro la jugó fuerte se le marchó detrás metro y algo bien, tú qué tal vez, no Me alegro, sí, bien. sí. Que sin té, yes. vale juega Cristian ahora ...ha levantado la bola, sin retenerla, se ha marchado... Se nos ve un poco... ...desorientados, desconcentrados, no... ...no saben cómo jugar las bolas, prueban cosas, la juegan de atrás... ...la levanto delante... ...ahora juega a media altura, también sin retenerla, la bola se le va otra vez... No, no, no le cogen la medida a la pista. <risa> ya la tercera bola que juega, contra un punto de metro y algo, ahora se la levanta, la, la retiene más, pero aún así eh, ha jugado una bola bastante fuerte. Va Ángel, que por lo que vemos es el... Jugador murciano que más centradito está, ha pegado su bolita, las está poniendo. Y bueno, como se suele decir, pues con una bola se ha cargado medio equipo, ha gastado tres. Ahora juega la bola, le cae bien. Bola a la derecha, a unos 30. Y va el jugador Brian de Baleares al círculo. Se agacha. Juega también la bola desde atrás, le pilla una piedra, hemos escuchado el sonido. Aún así no se le ha marchado mucho, ha dejado una bola trasera, bola 50. Vuelve a rimar. Juega la bola igual, están jugando las bolas desde atrás, muy rasitas. Y esta que parece que había picado mal, pues el pique la ha frenado y, y ha ganado el punto. Ha ganado la bola adelante, buena. Ahora es un tiro, que Juan Francisco tiene que hacerlo bien. Pues, en caso contrario puede, puede también tocar el bolo, irse el bolo para atrás. Y todas las bolas que hay detrás son de Baleares. Vamos a ver. Salta la bola, pero bien, se lleva la primera bola que jugó Brian detrás. Tampoco ha sido muy malo. Vuelve a tirar. Y vuelve a saltar la bola. Se pasea, van a hablar con la técnico. ...hablan, yo creo que... ...que no van a tirar... ...le van a hacer arrimar a Ángel... ...asegurarse ahí cortar algo... ...manera, tengan el rechace y... y le dejen con un punto o dos a, a Baleares en el suelo... ...y bola por bola... ...va Ángel, levanta la bolita cae encima de una piedra y la pierde. Una juega una palmerita, hace corto, pilla una piedra y se le va a la derecha. Y, y nada, y seguimos con las... ...con la tónica hasta ahora... ...el equipo que gana el punto en la última o en la penúltima bola... <ríe> ...teniendo al contrario cuatro o cinco bolas pues... pues las desaprovecha... ...ahora va a tirar... ...Brian que tira por dos... ¡Guau! ...la salta... ...la verdad es que como decimos la ha tirado a romper... ...muy bien pero... ...pero no le dio... ...un punto más... A Baleares, tres seis, ¿no? no, dos seis, dos seis, sexta mano. Bolo hacia arriba, se ha quedado cortito, seis metros y poco, sale Cristian, levanta la bola, muy bien, muy bien, ha jugado la bola como un metro delante del bolo, ha caído dulce. Bueno, pues sabemos si el equipo de Murcia van a hacer un cambio o no, porque... Su tirador Juan Francisco, no lo vemos en la pista. Sí, sí. Tira Ángel, que no estaba su compañero Juan Francisco. Falla. Y vamos a ver. al tiro Juan Francisco bien ha hecho corto ha pegado en una piedra que le ha ayudado Porque hemos escuchado el sonido característico de, de la piedra cuando das en una piedra va Ángel levanta la bola muy bien Gana el punto detrás, pero bueno, visto hasta ahora, es una bola buena. No... Va Brian al punto, se han cambiado los jugadores de Baleares. Levanta la bola, en una zona con arena suelta, pero ha pillado una piedra y se la ha frenado. a tirar Cristian muy bien tira recto asegurando la bola y se la ha llevado Ángel al punto jugador murciano tres bolas por tres punto para Baleares Ángel bola arriba eh, muy bien, muy bien Muy bien Vamos a ver Cristian En la primera bola Lo ha acertado Vamos a ver en este segundo lanzamiento oh, Qué pena Tirado la bola, se la ha escapado por milímetros. Va al golpe, pero dobladita. Sigue arrimando Brian. La bola le cae bien, pero lleva un poquito fuerte. Una bola pasada al bolo. Bueno, pues una bola para el equipo balear, dos al equipo murciano. Va Cristian, levanta la bolita, cae en piedra y se marcha. Dos bolas a Juan Francisco. Vamos a ver, tiene un punto. A ver si es capaz... De poner uno más o dos, y se marcharían en el tanteo. Nada, juega la bola muy atrás, se le entierra. No vemos desde su perspectiva, pero sí, que pensamos que se ha, se ha tapado el camino. Ahora le obliga a jugar más la bola a la derecha, la de su compañero, y bien. Esta lo ha jugado bien. Dos puntos para Murcia. Y nos vamos a 8, a 2. En la sexta mano y quedan 11 minutos. A ver el bolo. Zambolo. Bolo largo, que sea. 8 metros y medio. Se animan. Su compañero Juan Francisco le arrenga para que para que salga bien. Vamos a ver, Ángel. Juega la bola a media altura. Le cae muy bien. Muy bien. Una bola... Trasera, pero bueno, uh, buena bola, buena bola. Va Brian, que se cambió, hace una mano, arrimar, rimar. Uf, uf. hay un montículo delante del bolo, ha jugado una bola loca, cae encima del montículo, una bola que no está jugada ni retenida y, y se ha marchado fuera. Vamos a ver, el seleccionador le dice que solo hay que dejarla adelante. Bien, bien, ahora juega la bola atrás. Sube el montículo y choca con la bola de Ángel. Están las dos bolas parejas ahí. Están en un hoyo. Pensamos que bola que llegue al hoyo, pues bola que gane. Es como, como una pared. Vamos a ver, Ángel. Juega la bola atrás, dándole salida. Y bien, impacta con la bola de Baleares. Se lleva el bolo. Y ahora está, pienso, un poco más difícil. Antes estaba en el hoyo. Solamente con llegar era bueno. Ahora... Pues va... Va Cristian a lanzar, lanza por el punto, tira muy bien, muy bien, la hemos visto por el aire que la bola iba, iba buena y Ángel que vuelve a, a jugar al punto. Estamos observando que Jonathan y sus compañeros han terminado la partida, han venido aquí, les están animando. Ángel jugó la bola atrás, picó mal y se salió de la pista. Le quedan tres bolas a Juan Francisco por tres bolas baleares. Dos al tiro, una al punto. Vamos a ver, Juan Francisco... Buena bola ha jugado. Ha jugado la bola antes de la, del Montículo. Iba buena, pero se le ha. Se le ha ido un poco a la derecha. Parece ser que va a lanzar. Han hablado con la seleccionadora. Lanza. Bueno, ha hecho ha hecho caro a su bola que estaba detrás y ha ganado el punto. Va Brian al punto, juega la bola desde atrás dándole salida. Iba buena, veremos hemos visto ahí una piedra que había. Y se la ha desviado a la izquierda. Dos bolas que le quedan a Cristian. Vamos a ver. Arrima, levanta la bola, pasa al montículo y se sale de la pista. su última bola, Baleares. Levanta la bolita, esta sí que va bien. Ha bajado el montículo muy dulce. Y una bola que le queda a Juan Francisco, tira por el punto. Vamos a ver, sus compañeros. ...le animan... ...va el tiro... ...bola bombeadita... Mm. ...cortita pero desviada, si hubiese ido derecha... ...lo más probable que, que lo hubiese acertado... ...porque la bola estaba bien tirada... ...pero doblada... ...punto de nuevo para Baleares... 8-3 bolo, El bolo no vale Lo coloca Murcia Lo Coloca 6 metros Va a salir Brian Bien, buena bola fue a la bola al limpio, media altura, sin forzarlo mucho. El bolo está corto, tampoco hay que obligarse. Y va Juan Francisco al, al tiro. un poquito doblada tampoco le ayudó al terreno que la bola ha salido hacia la parte derecha de la pista y va a rimar Ángel no decide no tirar su segunda bola vamos a ver Ángel Ha jugado la bola bien, ha buscado un buen pique, un limpio, un pique duro, pero le faltó un poquito de fuerza. La bola delantera, 50. Va su compañero Juan Francisco. tirar, bola bola adelante, le salta tres bolas por cinco juega Ángel la bola ha ido a buscar la bola que ganaba. La toca, la acerca más al bolo, la bola de los Baleares, pero su bola no está mal. Una bola lateral a 30, como mucho. Y quizás vuelva a jugar igual, a ver si la choca. Y No. Una bola, cinco el equipo de Murcia, vamos a ver. Vamos a ver el equipo de Baleares y que hasta el momento todas las manos que ha punteado han sido de un punto. El equipo de Murcia sí que ha hecho en una mano cuatro puntos, de ahí la, la diferencia en el tanteo, en el marcador. Están hablando de jugar por la derecha. Brian efectivamente juega por la derecha era un poco de efecto pero pero no jugado muy atrás la bola ahí es muy difícil que coja el efecto y que entre ...vuelve a jugar a bola al claro... ...la bola se le mata... ...y poco a poco pues... ...van coleccionando bolas delante... Y cada vez lo van a tener más difícil para entrar... ...va quedando menos sitio... fin de tiempo, dos manos más... ...bueno... ...acabamos de oír el silbato de la mesa de control... ...parece ser que tienen dos equipo balear, dos bolas en mano, cinco puntos abajo, buena bola, Ay, qué pena, qué pena, libró las bolas de adelante, pasó por el medio, no se apoyó en la bola de Murcia. Y continúan con dos puntos. Vamos, cristiano a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha jugado muy bien la bola. Dos han hecho, ¿no? que han hecho dos. Cinco, ocho y dos manos. Tres puntos arriba para Murcia. Bolo ocho metros, cerca de la línea de fondo... Escorado a la derecha. 30-40 de la línea. Sale Brian, levanta la bola. Creo que la bola ha salido de. No, pues no ha salido de la pista. Se ha quedado. Se ha quedado en la línea. Vamos a ver Ángel... ...estamos viendo desde aquí... ...que a unos 6 metros hay un buen limpio... ...para jugar la bola... ...efectivamente... ...no, pues no, me equivoqué... Jugó un poco más a la izquierda... ...la bola le picó en piedra... ...salió escupida... ...y fuera de pista... ...va Murcia con su segunda bola... Ángel juega la bola ahora más, muy bien, más levantadita, cae bien y va mansamente hacia el bolo. Vamos a ver, Cristian de Baleares que va al tiro. Tira la bola muy recta, pero la ha saltado. Apenas de bola. No están hablando. Deciden arrimar. Arrima la bola, bola desde atrás. Es el peligro que tiene jugar desde atrás en pista de piedras, que de donde la juega, dónde está el bolo, tiene que recorrer unos cuatro metros y es bastante difícil controlar la fuerza, que no te pille piedra, que no se tuerza, en fin. Ahora ha jugado la bola más muerta, también desde atrás y, y la ha colocado bien. va Cristian pensamos que la va a tirar efectivamente pues vuelve a saltar la bola esta vez más, más larga que la primera que tira casi, casi impacta con el boliche Y bueno, pues, como decimos, a jugar la bola y a rezar. Pues Le quedan cuatro a Murcia. Y el punto en el suelo. Ha levantado bien la bola, ha chocado con la bola de Murcia y probablemente haya ganado el punto. Bueno, no lo tienen claro, van a medirla. mientras la miden Juan Francisco estará pensando vaya compromiso que me han puesto ahora Ángel le da el, pun da el punto a Baleares su compañero y tres bolas al tirador una bola al punto vamos chaval Sigue en la misma tónica, tira la bola bien, derecha, delante, pero salta. Vemos la repetición, nos la pone aquí nuestra cámara. La bola está bien tirada, pero salta, no, no escupe, no resbala y no, y no impacta con ella. Va por el segundo lanzamiento. Ahora le da, le da un poquito más, pero la, la lanza desviada. A ver la repetición. Igual. O sea, un poquito más desviada porque está. Si va a derecha, lo hubiera impactado, sin lugar a dudas. Bueno, va al tercer lanzamiento. Lanza, ahora le da mucho bombeo. Impacta con ella. Levanta los brazos como diciendo: ya ahora. hora. Ya no sé lo que tengo que hacer para pegar una bola esta tarde, en esta partida. Ángel ahora debe de llevar cuidado, pero hay una bola de Baleares a la izquierda. Una bola que en caso de tocarla pues se quitaría el punto, le obligará a jugar un poco a la derecha. No, no, no. La bola la ha jugado muy mal, ha tenido suerte porque ha ido en dirección a la bola de Baleares. Si lo hubiese rozado, lo hubiera dado. ...el punto sin, sin lugar a dudas... ...bueno, pues un puntito más para Murcia... ...5-9, 4 arriba... ...y última mano, ¿no? Vamos a la última mano... ...vale... ...mano hacia arriba... ...como estábamos diciendo... ...el juego es un poquito más dulce... Ángel se lo piensa. Vemos aquí en las vallas al presidente de la Salceda, Juan Pedro, a sus compañeros, animándoles. Vamos, esta partida no se puede escapar. Cuatro arriba, última mano. Hay que jugar solo dos bolitas bien, obligar al contrario a tirar y, y partida al bote. ¿Ven? Sale... La bola se ha ido lateralmente, hacia la izquierda, va Brian, al punto, juega la bola a media altura, le cae muy bien, casi en bolicha, recordamos que si en esta mano sale el boliche fuera, pues ganaría el equipo de Murcia ya que es la última mano y va adelante en el marcador va Juan Francisco vamos a ver nada tira corto y desviado vuelve a repetir igual tira hablando la primera torcida a la izquierda esta segunda torcida a la derecha van a hablar con con el técnico recordamos que ganan de cuatro una bola que después de dos fallos lo más lógico y probable es que vuelvan a rimar a ver si pueden apoyarle la bola pueden embolicharla lo cierto es que tienen que jugar buscando la bola del contrario a ver, Juega Ángel Buscando la bola, no ha, no ha chocado con ella, pero bueno, pues ahí, ahí la tiene. Vuelve con la tercera bola, la juega desde atrás. Bien, ha dejado la bola adelante. Ya sabemos el dicho: delante siempre molestan, estorban. Y vamos a ver, Juan Francisco, ¿qué, qué hace. A ver qué va a hacer con esta última bolita. Muy bien, la jugó muy bien, muy bien, le cayó bien, fue dulce, ha ganado el punto, ha tocado el bolo limpiamente. Casi la embolicha, ahí. Un par de centímetros, aquí vemos la repetición, muy bien, bien jugada, y eh, puede ser bueno y malo, eh, si impacta. Están hablando con el delegado. Si tiran, si tira Cristian y le da bien, y el bolo va hacia atrás, pues tienen mucho espacio para poder meter meter bolas y conseguir un empate. Recordamos que le quedan cinco cinco en mano. También hay dos bolas detrás, que son las dos primeras que tiró Juan Francisco, que erró, y, y que ahí están. Han hablado, parece ser... Ah, no, Brian va a jugar a punto, van a jugar a abrir, no... Sinceramente no lo entiendo mucho. Uf, ha jugado una bola larga, una bola a chocar, a abrir el juego. Eh, no sé, cuatro bolas en mano. Yo no sé, igual me equivoco, pero yo hubiese tirado. Eh, pegas, mueves el bolo, tienes te quedan cuatro bolas en mano para para puntear. También sería una mala pena que fuese detrás de las dos bolas del fallo del tirador murciano, pero bueno y ahora. ...parece ser que se deciden a tirarla... ...no, vuelven a jugar igual... ...no... ...la bola se mata... ...ahora tiraría por dos... ...una bola limpia... ...y vuelvo a repetir... ...pienso que se equivoca porque incluso dando... ...dándole a su bola... Conforme apreciamos en esta toma, el bolo podía haber salido hasta la derecha. Que en la parte de la derecha de la pista no hay, no hay, no hay bolas, no hay juego. Parece que van a seguir igual, a jugar al choque. Ahora tira, ahora tira Hierro, ha hecho un carro... El bolo ha ido detrás, a las bolas de Juan Francisco, laterales. Tiene ahora tres puntos el equipo de Murcia en el suelo y dos bolas en la mano. Creo que esto tiene, tiene poco remedio. A ver qué van a hacer, van a tirar... Va a jugar a punto, levanta la bola, gana el punto, vuelve a jugar Cristian, toca el bolo, y dos puntos, no, no había solución en esta mano, la... Bien, pues enhorabuena al equipo murciano, que ha ganado esta semifinal, la otra semifinal no sabemos cómo ha quedado. Y bueno, vamos, vamos a hacerle una pregunta, unas preguntitas aquí a Ángel. A ver, Ángel, haz el favor, ven aquí. Bueno, que tal, vaya partidita más rara que ¿eh? la habéis jugado. Sí, ya, ya os he visto que no la habéis cogido al apaño a la pista. ¿eh? Yo he comentado, ya lo oirás, que ha sido el que mejor ha jugado. Porque aquí tu compañero estaba aquí, pero no sé si se había ido de paseo por Murcia, ¿eh, Macho? Vaya, vaya partidita. Sí, la verdad es que. Sufrir. Todas no. las bolas delante saltaban. Sí, madre mía, parecían conejos. Ya no o sea, sabía ya. cómo tirar, ¿eh? no, Ya no sabía ni cómo tirar, hacia si adelante, a la cabeza. Eh, ya... ¿Cómo han quedado vuestros compañeros? Ah, ha ganado. 0. Venga, pues 2-0 lleváis. 2-0, vamos. Venga. vamos, vamos. Venga. Venga, apretaros un Por poquito más. Inmediato. Tú sigue igual, que has jugado muy bien. Sí, gracias, y tú, espadila un poco, espadila un poco que, que si no, verás...